Edu, tengo una pregunta ¿No te parece extraño que siempre estemos merendando? Nunca una cena, nunca un almuerzo Siempre en el mismo lugar Uf. Vení Por eso Sí, Edu, uh -huh. ¿te pusiste a pensar cómo sería si existieran los universos paralelos? Mm. Mientras tanto, en un universo paralelo donde todos somos invisibles... Che, ¿Sí? ¿te gusta mi nuevo corte de cabello? Somos invisibles, idiota. Ah. Mientras tanto, en un universo paralelo donde los pedos son cumplidos... Mm. ¡Gracias! De nada. Mientras tanto, en un universo paralelo donde los pedos son insultos... ¿Qué dijiste de mi mamá? Mientras tanto en un universo paralelo donde todos bailamos flamenco bajo ¡Porque mi vida yo la Mientras tanto en un universo paralelo donde falta de presupuesto para actores ¡Ey! ¿Y mi paga? Oye como que me está doliendo la retaguardia Oh a mí también, ¿a verdad te vuelta. Uh... ¡Oh! Mientras tanto en un universo paralelo de... Mientras tanto, en nuestro universo. No, creo que nunca lo sabremos. Oye, ¿quieres bailar flamenco? Claro que sí, majo. Si te gustó el video, solo dale el botón like. Hay más videos en el canal. Esto es Major Nash. Octubre! Bueno, muchas gracias por ver otro episodio colaborativo entre Sergio Octubre y Major Nash. Recuerda suscribirte a los dos canales que pronto sacaremos nuevos episodios con Gaby Edu.